Las siete series estrella, las siete mejores de la semana, los siete estallidos de sus emociones, las siete motivaciones de su adrenalina, las siete fortalezas de la semana, las siete estelares de nuestra programación, las siete razones de su preferencia. Canal 3, junto a ti. Y en Secretos de Cocina, esta semana nos vamos al Salvador. Les traigo un delicioso pan salvadoreño, unos huevos fritos y también un pollo empanizado con un sofrito de tomate. Conmigo unas deliciosas pupusas de chicharrón, también un pastel de plátano y no pueden faltar los suspiros salvadoreños. ¿Te esperamos? De lunes a viernes. A las 9 de la mañana por Canal 3. www.secretosdecocina.com Secretos de Cocina, 9 de la mañana. Canal 3, junto a ti actuar como mujer porque hay momentos donde se me hacía lo afaminado uh -huh. y a mi papá le molestaba y me pegaba. La tercera en discordia. Nunca quiso tener un hijo conmigo. Ay, pues yo, soy de... yo no estoy de acuerdo que este no. par de jotos... Ni Ay, Dios. Ay, Ay, Dios. Dios. yo no voy a permitir de... que faltes al respeto. Que este par de homosexuales se haga cargo de nuestro bebé. Otra vez, respeto. Es, son una pareja, punto, se acabó. Okay, es como si okay, yo permitiera que... La tercera en discordia. Lunes a viernes, 9.30 horas. Canal 3, junto a ti. Hablando del señor Quintero, ese caso sigue en investigación y no hemos tenido dónde localizarlo. ¿Por qué no me regaló sus datos de contacto? De hecho, lo último que supe de él fue que se fue para Panamá. Vea, esta es toda la información que tengo de él. La mayor molina cada vez sospecha más de Joaquín. No le creo a este sujeto nada de lo que está diciendo. ¿Y a la esposa? Estoy enviando su celular la información de Luis Quintero Fernández. Necesito que chequee me lo localice. entendido mayor. Amar y vivir, lunes a viernes, 10.30 de la mañana, Canal 3 junto a ti. Deberías regresar con nuestro tío. ¿Por qué están sacando tus cosas, tío? Se corrieron de mi loft. El problema es que es un amor prohibido. Me enamoré perdidamente de Rodrigo Montero. ¿Y ahora dónde voy a dormir? Tengo un colchón inflable en mi bodega, te lo puedo prestar. Los peores temores. ¡Ah! ¡Ah! Una gigante! ¡Ah! ¿Qué? ¡Me va a atacar! ¡Me a atacar! Quiero pedirte un favor. ¿Me puedes dar un abrazo? Soltero con hijas. Lunes a viernes, 11 horas. Canal Canal 3. Junto a ti. Creo que Suelen está en problemas, hermano. ¿Cómo dices? La vi entrando en el auto de un sujeto. Suelen de... tiene una mano delante y otra atrás. No tiene a dónde ir. Fuiste el primero en alegrarte de que la araña estuviera lejos. Solo que no quiero que le suceda nada malo. No le va Suelen? a suceder nada malo. Tú tranquilo. Suelen se encontrará en graves problemas. Tú eres lo que yo quiera que seas. Eres mía. Me perteneces a mí. Avenida Brasil. Lunes a viernes. 13 horas. Canal 3. Junto a ti. Un día de esto se le va a cumplir su sueño de meter un gol en el Stad. Tienes que dejar esa idea de patear una pelea. Eugenio sueña con ser un futbolista profesional. Estamos muy orgullosos de ti. Cualquier cosa mejor, sube un taxi. Me temo que el pronóstico no es bueno. Pero un trágico accidente lo obligará a olvidarse de su carrera y alejarse de quien más ama. Va a necesitar un bastón para poder caminar el resto de su vida. Esta historia me suena. Lunes a viernes, 14 horas. Canal 3. Esta épica cruzada comenzó meses atrás Cuando miles de creyentes De las seis regiones del país Yo seré el primer Yo seré el primer Yo seré Yo seré Primer guerrero ninja americano Lucharon contra el dolor El cansancio Y la competencia Guerrero ninja americano Lunes a viernes, 16 horas Canal 3, junto a ti o hacerse responsable de nosotros. Mi hijo y yo estamos solos y no tengo a dónde ir. Para mí la maternidad, el tener un hijo, no es lo máximo ni me ilusiona. ¡Cuidado, Una vida por otra. ¿Qué pasó? Lo siento, pero... Perdiste a tu bebé. Rubí, lunes a viernes, 18 horas. Canal 3, junto a ti. Un gran equipo necesita de un gran líder. Una persona capaz de llevar a la victoria a su equipo. Disciplina, entrega y coraje es lo que caracteriza a un capitán. Esta semana tendremos la elección de capitanes. No te lo pierdas en Combate Internacional Es Bacal. Bien hecho, Munir. Bien hecho, Selim. Lo hiciste bien, Bartolo. Yukur, territorio prohibido para el amor. Lunes a viernes, 22 horas. Canal 3. Junto a ti. Matar a mi hija, contestillar. Contén no, el teléfono. Controllaselo. No, no. no, no. no, no. no. Usted la mató. No, señor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que usted cree que está haciendo? Salvando a su hija, señor Davenport. Mente escribirá todas las noches, 23 horas. Canal 3, junto a ti que fue una ilusión grande que nos hicieron que para Miami íbamos a empaque. Expedientes presenta. El salario, 10 dólares la hora. Nos iban a llevar a la embajada para la visa. Una falsa promesa que continúa. Casi los 12 mil quetzales. <risa> 12 mil quetzales. Visas del engaño, segunda parte. Lamentablemente me quedé sin casa y pagando en el banco. Domingo 20 de noviembre a las 20 horas. Renuncié a mi trabajo, desgraciadamente fue una estafa. Canal 3, junto a ti. ¡Voy a cocinarlos, mis cerditos! ¡Ah! Tú eres demasiado razonable, Helga. No me ayudas. ¿Por qué no te enojas sí, conmigo? Sí, estoy enojada contigo. El poder solo se le da a aquellos que están preparados para tomarlo. Vikingos. Domingos. 21 horas. Canal 3. Junto a ti. ¿Sabes que ese siempre fue mi sueño? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Fui yo quien disparó al comisario? ¿Qué? ¿Estaréis en la villa mucho tiempo? Lo que mi tío y Dios consideren oportuno. No es ninguno, soltadlos. ¿Qué motivo tendría un niño para matarme? No Águila Roja, domingos, 22 horas, Canal 3, junto a ti. Una nave espacial se estrella en el puerto de Ciudad Gótica. Un ser con poderes como los de Superman desciende y se convertirá en el enemigo del hombre de acero y de Batman. Sí, acá, ¿Podrán coger? Y bien, vinieron a ver el paisaje o a pelear. Superman Batman, Apocalipsis, sábado 19, 8.15 y 12.30, Canal 3, junto a ti. Un país segapuros busca soluciones desesperadas. Nuestros derechos civiles han sido pisoteados. Increíble. El número de muertos llegó a 87. Lex Luthor es ahora el presidente de la Liga de la Justicia. Comprándola, eso no suena nada mal. Batman y Superman se oponen y Luthor los señala como desleales y proscritos. Superman y Batman, enemigos públicos, sábado 19, 9.45 y 13.45. Canal 3, junto a ti. La catástrofe golpea. Y Superman vuelve a la acción. Llegó a tiempo para evitar el ataque terrorista. Ahora con un nuevo escuadrón de superhéroes. Eso no es nada atractivo. Demasiado duro y de mentalidad salvaje contra el mal. No está mal para alguien que le saca los mocos a patadas a los ladrones. Superman contra la élite. Sábado 19, 11 y 15 horas. Canal 3, junto a ti. Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Emil Rothmayer. Ambos expertos en seguridad. ¿No te parece interesante? Se enfrentan a su mayor reto. Escapar de la prisión que ellos mismos construyeron. Le gano la vida escapando de las cárceles. ¿Dónde diablos está Breslin? Gran de escape, sábado 19, 20 horas, canal 3, junto a ti. Bonito día. El caballero oscuro defenderá la corrupta e insegura ciudad gótica. Quiero que les hables a tus amigos de mí. ¿Quién eres? Del payaso homicida, el rocker. Puedes llamarme... Cuasón. Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. Protagonizan Batman, domingo 20, 9.45 y 14.45. Canal 3, junto a ti. Michael Keaton repite, junto a Michelle Pfeiffer. Mia Y Danny DeVito. Tú vas directo al grano. El superhéroe de la capa negra se enfrenta a Gatúbela. Escúcheme. Y al horroroso villano, el pingüino Hola En el marco sombrío de Ciudad Gótica Batman regresa, domingo 20, 12, 15, canal 3 Pero tengo la esperanza De que Batman esté presente para preservar la paz Junto a ti ¿Alguna vez Woody, Buzz y Perdigón? ¿Nada más? Tuvieron que intentar rescatar a Jesse Una historia singular Toy Story 2 Pero era un famoso de la tele Jamás los ha decepcionado. En el infinito y más allá Volveremos antes de que Andy regrese a casa Disfrutémosla este domingo 20 de noviembre Con las 17.15 horas Canal 3 Aquí es a donde tengo que ir Junto a ti Y viene conmigo